simple mirada causó en mi mente un sueño estelar Y mi alma del cuerpo salió a buscarte en otro lugar No intentaré salir a buscar más allá de este sistema solar Y no trataré de hacerte olvidar de dónde provienes y hacia dónde irás es absurdo pensar en volver Cuando has conocido ese lar, Ese cielo, esa oscuridad Que refleja tu extraño mirar En otras galaxias perdido pensé que no encontraría jamás algo igual satélites pasan cometas también pero sin embargo no te veo pasar un cuerpo celeste tan bello y real que con sus anillos abraza mi alma envuelve mi mente con polvo estelar me atrae hacia ti como una extraña gravedad, ¡Gravedad! Imagen de un mundo real, imagen de un mundo nocturno, imagen absurda y total es su manera de mirar, que me transporta sin peaje por su vacío celestial, sin importar a dónde vaya, no lo quiero evitar. Un el viento, disuelto en el viento Una sombra en la oscuridad Un puñado de arena en el desierto Una gota de agua en el mar Es mi llamado universal Un par de palabras que no escucharás Que se desplazan por lo inmenso del espacio sideral no escuches estas palabras Escucha tu corazón Saturno, no busques fallas Te entrego todo mi amor Ven aquí, dile si sí esta visión. Junto a ti viajaré En un cuento de ficción No niegues Saturno, el turno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 <risos> que legal! Eu não vou deixar ele aqui!